Hola crayolas, hoy les vengo a hablar de la mosca. Sí, de la mosca. ¿No le dice clic al video incorrecto? Te voy a hablar de la mosca. Yo personalmente tengo un vacío espiritual tremendo y a pesar de eso yo creo en la omnipresencia, en el misticismo, en los poderes mágicos y ocultistas y en la gran cantidad de energía espiritual que tienen las moscas. O sea, además de todas las connotaciones grotescas, asquerosas y fúnebres con las que usualmente relacionamos a las moscas, ¿no? Y pues con todo el sentido, o sea, han sido causantes de muchísimas enfermedades y muchísimas muertes, pero ese aspecto lo vamos a dejar de lado por ahora. Podría decir que tengo un pensamiento agnóstico en referencia a, la, a las moscas y a los humanos. Siento que ellas son un concepto ente que es imposible que nosotros entendamos, o sea, su, su conocimiento divino es inalcanzable para nosotros pero algunas personas han llegado a tener ciertos destellos de iluminación o pequeñas epifanías al respecto que es cuando la gente logra hacer conciencia de la cantidad de poder espiritual y energía que tienen bien, eh, la mosca se ha manifestado en muchísimos campos a lo largo de la historia de la humanidad y posiblemente antes de la historia de la humanidad y siempre se le ha dado un significado diferente por ejemplo yo comenzaré dándote unos ejemplos de cómo ha aparecido la mosca en el arte uno de esos ejemplos es un libro que se llama el señor de las moscas que fue escrito en 1954 por william golding posteriormente este libro se convirtió en un o sea, se adaptó a una película en 1963 por peter Brook y luego harry harry hook la verdad es que me da risa que sea harry hook y que la anterior haya sido Brook. bueno este harry en 1990 hizo otra película bien esta película eh, en sí no se enfoca en las moscas, ni en un señor que esté lleno de moscas, más bien es por lo que recuerdo la verdad es que la película la vi creo que cuando tenía como 11 años tal vez, eh, o sea sé que parezco de esa edad pero, pero ya pasó tiempo, ya pasaron varios años, bueno el señor de las moscas es satanás básicamente, la trama de esa historia consiste en que son unos chamaquitos, unos niños que se quedan en una isla desierta y pues como la, la maldad va creciendo en ello en Otro ejemplo de, de La mosca en el arte Es un poema de Antonio Machado En el que habla de la cotidianidad De la mosca y la melancolía Que le causa en su infancia Entonces a mí me gusta Este más que nada porque siento que hubo Un, un crecimiento del autor de, O del personaje en, en el texto Porque al principio comienza diciéndole a las moscas Seres vulgares Y al final termina diciéndole a las moscas Sus amigas y yo... Oh. Otro ejemplo, en el último episodio de la tercera temporada de Breaking Bad es el episodio La Mosca. Bueno, si no has visto Breaking Bad voy a hacer un spoiler y si no quieres un spoiler pues te puedes saltar a este minuto y pues nada, comienza el spoiler. El episodio ronda de, de que hay una mosca dentro del laboratorio que puede echar a perder pues, todos los preparativos que, que llevan hechos este Heisenberg y Pinkman, están los dos locos tratando de matar a la mosca así como tratando de sacarla y pues en, en este caos que se empieza a hacer básicamente la mosca hace una metáfora al remordimiento que siente Heisenberg por haber matado a la novia de Pinkman, es como una analogía entre que o sea, la mosca está dentro del laboratorio y saben que está dentro del laboratorio pero por más que lo intentan, no lo pueden sacar y pues algo así. El pensamiento o la, el remordimiento más bien está en la cabeza de Heisenberg y por más que lo saben, no puedo hacer nada al respecto porque no piensa para nada decirle a Pinkman que fue él el que mató a su novia. Bueno, y yo lo estoy contando muy a la ligera, pero si quieren saber más al respecto, de que pueden buscar Análisis de Fly, de Breaking Bad, pero yo les quiero precavir que tengan ojo porque de verdad que... Todos, todos los artículos que yo leí al respecto eran muy denigrativos en el sentido que empezaban a hablar con aires de superioridad diciendo que ese era un episodio para gente culta, para... No sé, de verdad, terrible, así que si van a ir a ello yo les advierto que vayan con precaución. Fin del spoiler otro ejemplo es un libro que se llama moscas de robert silverberg que escribió en 1967 en el que se hace o sea, en la mosca se está utilizando también como una analogía y hace una referencia a mi parecer muy clásica de que las moscas son a nosotros lo que nosotros somos a dios y pues aquí tampoco las moscas son personajes como tal es en realidad trata de mm, de un mundo distópico, whatever. En un momento del libro pues se hace, se hace esta mención, ¿no? Que, que Dios nos mata a nosotros por diversión o por aburrimiento o sin darse cuenta, así como nosotros matamos así a las moscas. y También hay un poema que de William Blake, que escribió en 1947, que les voy a leer, es Poesía del Romanticismo y dice, Pequeña Mosca, tus juegos veraniegos fueron truncados por mi descuidada mano. ¿No soy yo una mosca como tú? ¿O no eres tú un hombre como yo? porque bailo, y bebo, y canto, hasta que alguna mano ciega me arranque el ala. Si el pensamiento es vida, fortaleza, y aliento, y la ausencia del pensamiento es muerte, entonces yo soy una mosca feliz, ¿ya vivo?, ya muerto. Bueno, en general, en el romanticismo pues está mucho esta comparativa de, del humano y la naturaleza y muy diferente a... o sea, humano mosca también muy diferente a... bueno, tal vez conozcan la película que se llama La Mosca que la versión creo que más conocida es la de el poderosísimo David Cronenberg que se hizo en 1986, pero antes de esa hubo otra por Neumann, no me acuerdo el nombre del vato, pero la hice en 1958. Pero lo que yo no sabía, y no sé si ustedes tampoco lo sabían, es que antes de ser película fue un libro. Por Lageland, creo que Paul Lageland, escrita en 1956. Bueno, la verdad es que esa también, creo que esa la vi a los 8 años. Pero bueno, tampoco me acuerdo muy bien qué pedo, pero también es un humano que se termina convirtiendo en mosca. Y pues aquí, aquí creo que sí hace más referencia a la situación grotesca, pero bueno... No voy a adentrarme mucho en el análisis. Otro ejemplo. Hay un caricaturista politica, político que se llama... No sé si se dice Gis o Gis. Bueno, pues este brother en sus obras pues ha metido mucho la mosca. Y les voy a poner dos ejemplos. El primero es este. Se me hace porque siento que probablemente sí fue así, bueno o sea, como es caricaturista político probablemente tiene un trasfondo y una connotación de las que no les voy a hablar porque cero sé analizar caricaturas políticas y el otro ejemplo que super soy yo es este y pues no tengo nada que decir que no hay nada más que alegar, otro ejemplo de la mosca en el arte en el que las moscas ahora sí son pues protagonistas podría decirse es los testigos de julio cortázar en el que trata de un, de un vato que estaba muy chilling en su casa cuando se da cuenta que hay una mosca que vuela de espaldas y pues todo ronda respecto a, a ver cómo esta mosca vuela de espaldas aquí me gustó porque lo que yo entendí demuestra de una manera más allá lo que todos hacemos que es como el clásico cuando te pierdes en algo muy sencillo como por ejemplo el bro de una mosca y bueno Mm, spoiler <risa> eh, al final pues lo, lo deja ir, o sea como que mm, ah, o sea de, se, se en sí misma tanto y lo deja volar, o sea ah, no sé está, está, es algo que, ajá, whatever ya, fin del spoiler este, otro ejemplo que yo considero que si te adentras en la manifestación de la mosca eh, en el arte es el más conocido que es el poderosísimo libro Movimiento Perpetuo de Augusto Monterroso. Miren qué bonito está con su mosquilla. Este Monterroso tiene la intención de hacer una breve recopilación de diferentes textos en las que aparece la mosca. Como él dice que si no es que todos, la mayoría de los autores le han dedicado aunque sea una frase a las moscas. Y pues bueno, él escribe un texto y al final pone alguna frase que tenga la palabra mosca y que se relacione a lo que él escribió, algo así como una moraleja. Les voy a leer el primer texto que puso que se llama Las moscas. Hay tres temas, el amor, la muerte y las moscas. Desde que el hombre existe, ese sentimiento, ese temor, esas presencias lo han acompañado siempre. Traten otros los dos primeros. Yo me ocupo de las moscas, que son mejores que los hombres, pero no que las mujeres. Hace años tuve la idea de reunir una antología universal de la mosca. La sigo teniendo. Sin embargo, bueno, en el, la sigo teniendo por un asterisco y el asterisco dice A lo largo de este libro verán una pequeña muestra absolutamente insuficiente. Ahora continúo con el texto. Sin embargo, pronto me di cuenta de que era una empresa prácticamente infinita. La mosca invade todas las literaturas y, claro, donde uno pone el ojo, e encuentra la mosca. No hay verdadero escritor que en su oportunidad no le haya dedicado un poema, una página, un párrafo, una línea. Y si eres escritor y no lo has hecho, te aconsejo que sigas mi ejemplo y corras a hacerlo. Las moscas son euménides, eríneas, son castigadoras, son las vengadoras de no sabemos qué. Pero tú sabes que alguna vez te han perseguido. Y en cuanto lo sabes, que te perseguirán para siempre. Ellas vigilan, son las vicarias de alguien innombrable, buenísimo o maligno. Te exigen, te siguen, te observan. Cuando finalmente mueras, es probable y triste que baste una mosca para llevar, quién puede decir a dónde, tu pobre alma distraída. Las moscas transportan, heredándose infinitamente la carga las almas de nuestros muertos, de nuestros antepasados, que así continúan cerca de nosotros, acompañándonos, empeñados en protegernos. Nuestras pequeñas almas transmitan a través de ellas y ellas acumulan sabiduría y conocen todo lo que nosotros no nos atrevemos a conocer. Quizá el último transmisor de nuestra pobre cultura occidental sea el cuerpo de esa mosca, que ha venido reproduciéndose sin enriquecerse a lo largo de los siglos. Y, bien mirada, creo que dijo Milla, autor que por supuesto desconoces, pero que gracias a haberse ocupado de la mosca oyes mencionar hoy por primera vez, la mosca no es tan fea como a primera vista parece, pero es que a primera vista no parece fea, precisamente porque nadie ha visto nunca una mosca a primera vista. Toda mosca ha sido vista siempre entre la gallina y el huevo existe la duda de quién fue primero a nadie se le ha ocurrido preguntarse si la mosca fue antes o después en el principio fue la mosca era casi imposible que no apareciera aquí eso de que en el principio fue la mosca o cualquier otra cosa de, es, de esas frases vivimos frases mosca que como los dolores moscas no significan nada a mí esta partecita me astro mamó, se las voy a volver a leer porque buenísima de esas frases vivimos, frases mosca que, como los dolores mosca, no significan nada. Bueno ya, continúo. Las frases perseguidoras de que están llenos nuestros libros. Olvídalo, es más fácil que una mosca se pare en la nariz del papa, que el papa se pare en la nariz de una mosca. El papa, o el rey, o el presidente. El presidente de la república, claro. El presidente de una compañía financiera, o comercial, o de producto. Productos X es, por lo general, tan necio que se considera superior a ellas. Son incapaces de llamar a su guardia suiza o a su guardia real o a sus guardias presidenciales para exterminar una mosca. Al contrario, son tolerantes y, cuando más, se rascan la nariz, saben. Y saben que la mosca también sabe y los vigila. Saben que lo que en realidad tenemos son moscas de la guarda que nos cuidan a toda hora de caer en pecados auténticos, grandes, para los cuales se necesitan ángeles de la guarda de verdad que de pronto se descuiden y se vuelvan cómplices, como el ángel de la guarda de Hitler o el de Johnson. Pero no hay que hacer caso, vuelve a las narices. La mosca que hoy se posó en la tuya es descendiente directa de la que se paró en la de Cleopatra. Y una vez más, caes en las alusiones retóricas prefabricadas que todo el mundo ha hecho antes. Pues a pesar tuyo, haces literatura. La mosca quiere que le envuelvas en esa atmósfera de reyes, papas, emperadores. Y lo logra, te domina. No puedes hablar de ella sin sentirte inclinado a la grandeza. Oh Melville, tenías que recorrer los mares para instalar al fin esa gran ballena blanca sobre tu escritorio en Pittsfield, Massachusetts. Sin darte cuenta de que el mal revoloteaba desde mucho antes alrededor de tu lado de presa en las colorosas tardes de tu niñez. Y, pasados los años, sobre ti mismo, cuando en el crepúsculo te arrancabas uno que otro pelo de la barba dorada, leyendo Cervantes y puliendo tu estilo. Y no necesariamente en aquella enormidad informe de huesos y esperma incapaz de hacer mal alguno, sino a quien interrumpiera su siesta como el loquito a y pau y su cuervo ridículo tú mira la mosca observa piensa y ya después pone una frase como les digo que dice lineo ha podido decir que tres moscas consumen un cadáver tan aprisa como un león Jerry barbus el infierno eh, el segundo ejemplo más conocido si te adentras en la manifestación de la mosca en el arte es elogio a la mosca de un chavo, un brother, un coate que se parece a, a Calamarlo guapo Que se llama Luciano de Samo, Samosata Bueno, escribió por ahí del de, principio del segundo siglo después de Cristo Y pues leyendo respecto al texto Algunos te dicen que lo hacía a manera de burla La gente de esa época escribía muchos elogios, ¿no? Pero a cosas de la grandeza como, como no sé, la vida, el amor, este no sé, los diamantes, no sé, o sea, cualquier cosa que uno diría, ah, pues tiene sentido que se elogie, y este brother viene y pues hace un texto elogiando a la mosca y todo es como pero personalmente no creo que lo haya hecho de burla, no sé creo que también tuvo esta pequeña epifanía y por eso logró elogiar a la mosca otro ejemplo es uno que se llama la biografía de la mosca que está muy bueno, de verdad que pude haber hecho un reacting to <risa> biografía de una mosca que les voy a poner el, el link del artículo del texto en la descripción del video porque tal como dice el título trata de la biografía de una mosca basado en hechos reales y en general también o sea de que ya les he mostrado ya les he dicho varios ejemplos de la mosca en el arte y cómo se manifiesta siempre con un significado distinto cómo puede ser malvada o cómo puede ser un tema filosófico o cómo puede ser un tema a elogiar o, o cómo puede este, hacerse una comparativa con el pensamiento, con nuestras actitudes o con nuestra personalidad. Pero la mosca ha parecido de que siempre. O sea, por ejemplo, en el libro de los libros del Shidam hay una parte en la que se mencionan las moscas. Les leo. Año quinto, 4Kan. Cuatro 4Kan, cuatro piedra preciosa. Será el día en que decline el Catún 5 a Jau el tiempo en que se amontonen las calaveras y lloren las moscas en los caminos vecinales y en los descansaderos de los caminos vecinales. Y también aparece en la Biblia, aunque ojo con lo de la Biblia porque muchas veces cambia respecto a la traducción. Por ejemplo, hay muchos más mmm, versículos en los que aparece la mosca, pero en, en mi versión, en mi traducción o oh, whatever, solo encontré dos. Eclesiastes 10.1. Una mosca muerta apesta y echa a perder el buen perfume. El otro es Isaías 7.18 El señor no. En ese tiempo el Señor hará venir como moscas a los que viven en los lejanos ríos de Egipto Y hará venir como abejas a los que viven en Asiria Pero también aparece mucho en la antigua Mesopotamia, en Egipto O sea, con las siete plagas, las diez plagas de Egipto La cuarta, es la cuarta, sé que es la cuarta, no sé si son siete días, pero es la cuarta y, Pero bueno, usualmente a la mosca en cuestiones mitológicas y de religión se le relaciona con presagio de... De decadencia, de muerte, de que algo malo va a suceder y en el arte, en los ejemplos que les mencioné al menos la mayoría también tendrían una connotación podríamos decir que negativa pero pues no, no son las únicas que tiene, bueno aquí hay otro ejemplo que tengo, miren yo me tomé esto muy en serio, yo no conocía que existía esta revista de artes de México la número 93, se llama el ojo de la mosca en el arte, que está bien mega bonita, miren pero en mi investigación descubrí que existía y la verdad es que como no encontré el pdf, me la compré <ríe> la verdad no me arrepiento de nada, pero ahí está y bueno, hay una partecita, bueno, una partecita, un texto que aparece aquí que se llama sobre el placer infinito de matar a muchas moscas de Salvador Novo hablando de las moscas pensaba también, sus vidas son efímeras, no duran más que un día pero eso no es cierto, aunque lo digan los sabios. No creo que nadie se haya encontrado nunca el cadáver de una mosca fallecida de muerte natural. La verdad es que son eternas e inmortales a menos que uno las mate. Y yo medio concuerdo. Miren, yo creo de verdad, así que cero fake, que los árboles y las tortugas son inmortales y solo mueren cuando algo o alguien las mata. Ya pero yo creo que las moscas nada las mata, ellas, ellas deciden matarse como los delfines, no sé si era real o fake, pero supuestamente los delfines de repente se matan yo creo que las moscas hacen lo mismo ahora les quiero decir unas expresiones porque la mosca no solo aparece en el arte y cuestiones de la élite y cuestiones religiosas, también está en nuestra, en nuestra habla cotidiana, está en nuestras expresiones, en nuestros modismos por ejemplo mi expresión favorita de las moscas creo que sería la de por si las moscas que uno en una primera instancia pensaría que se refiere a tapar la comida pero su origen remonta más allá encontré varias versiones y todas difieren en ciertos actos pero yo les voy a decir como el resumen pues más o menos entre 19, 1285 y 1287 los franceses querían invadir España y de, uon, de una u otra manera las moscas los terminan matando las diferentes versiones, unos dicen que había, había un santo, y les voy a poner imágenes del santo porque de que está buenísimo, de que si luego me ven con esa cosa tatuada ya están advertidos. Este, este San Narciso había sido obispo algunos siglos atrás y martirizado. Entonces algunos dicen que el milagro que hizo este brother fue mandar moscas asesinas que creo que tenían como una infección o un virus o algo así por eso mataron a los soldados y también hay otra versión que dice que pues, los franceses querían profanar la tumba ya saben, para saquearla y así y pues de ahí, de la tumba de San Narciso salieron las moscas asesinas Otras expresiones es estar con la mosca detrás de la oreja que tiene que ver con como la voz que te está hablando que te está haciendo sospechar de algo o de alguien Otra expresión es ponte mosca o estar mosca que básicamente es estar muso o ponte trucha o estar atento o así otra expresión es mosca muerta, la verdad esa no sé cómo se aplicaría, pero básicamente es como que estás sin darte cuenta de, de la situación, sin darte cuenta de nada, de lo que está pasando. Y a la primera oportunidad como que te despiertas y chic, chic", te aprovechas de la situación, pero según yo está aplicado a, a, a aspectos positivos, o sea, otra es soltar la mosca, que es cuando pagas sin ganas, es como, como no queriendo, como... Como jalándose, ya sabes, la típica escena de que se están jalando el billete. Pues eso es otra expresión: es atar moscas por el rabo. Eso está bien, cotorra. Atar moscas por el rabo, que es básicamente cuando alguien está diciendo pura jalada, le dices, ay, ese güey está, está atando moscas por el rabo. Ah, otra expresión que me gusta muchísimo es estar papando moscas, que tiene dos significados: uno es estar como embelesado, así como súper sorprendido de que, ¡Ah! y otro es estar apendejado, como que. Oh. Y pues en ambos casos pues es el clásico, ya sabes, que se te cae la mandíbula, que estás... Y pues sí, como tienes... es como la otra parte de en bosca cerrada no entran moscas, pero en un sentido más literal, creo. Bueno, ah. por estar sorprendido o atontado es que tienes la bosca abierta y entran moscas y por eso estás tapando moscas. Ah, pues la de en mosca cerrada no entran moscas, ¿no? Que, que no hables mal para que... O sea, bueno, seguro hace referencia a que, a que no hables mal. O que, o que no estés diciendo chismes o así Y no tanto a que cierres la boca o para que no te entre una mosca Y yo tengo una anécdota Una vez <ríe> Mis primeros traumas Estaba en estaba, Hable y hable <ríe> A mi hermano Y Y este brother me dice En boca, en bosca, en boca cerrada No entran de moscas Y yo Cállese, cállese O sea, como que Solo Whatever Y sigue hablando Y luego me sale una polilla en la boca Y Dije, es Diosito castigándome. Otros ejemplos que me encontré en esta revista: más moscas se cogen con miel que con hiel. Con maña caza a la mosca la araña. El águila no caza moscas. A perro que no conozcas nunca le espantes las moscas. Aramos dijo la mosca al buey. Al hombre que camina no se le paran las moscas encima. Y mil millones de moscas no pueden equivocarse. Come mierda. ¿De qué? Un aspecto positivo de la mosca que encontramos es en la joyería. En la antigua Mesopotamia usaban collares de lapislazuli con forma de mosca. Tenía un poco que ver como era algo de buena suerte, como para, o sea, como estuvo lo de lo de las plagas de Egipto que una de ellas eran pues las mosquitas o los insectos. Pues este como usar el collar de las moscas como que repelía el mal o la mala vibra o la mala suerte o algo así. Y otro que me encontré es en Egipto, que bueno, se los voy a leer, que me lo encontré en Wikipedia, dice La mosca, como símbolo de valor indomable, insistencia y tenacidad frente al conflicto, era el mayor galardón militar en la cultura egipcia, la más alta distinción concedida por el faraón a sus valientes. El faraón Amose de condecoró en una bella ceremonia a su madre, Aotep, con un collar de tres grandes moscas de oro de 9 centímetros de altura. Está muy bonito el collar, la verdad. Pero bueno, o sea, para que vean que la mosca también tiene una connotación positiva. Y pues sí, o sea, la, la mosca siempre estaba presente. La mosca siempre estaba estado presente. Y a pesar de que sabemos que la mosca es algo cotidiano, pues no nos detenemos a pensar en ella o a observar la mosca. O como a ser consciente de que es, siempre está ahí. Y yo creo que tiene un poder etéreo tremendísimo. Y aquí va lo del, del título, más o menos, del, del video. Porque una vez que nosotros aprendamos. A aceptar que la mosca, como, como dice Monterroso, siempre va a estar ahí, siempre te va a estar persiguiendo. Podemos aprovecharnos de este acto epifánico que acabamos de tener y empezar a usar a la mosca como un efigie para que nos sirva de acuerdo a lo que necesitemos, porque es, la mosca es súper versátil, versátil a todo tipo de connotaciones. Tal vez ahorita lo, lo estoy diciendo un poco caótico, tal vez me olvide de algunas cosas y tal vez tiene que ver con que ya grabé este video como 27 mil veces pero yo me tomé tan en serio esto, no solo comprando la revista de loco de las Moscas del Arte también escribí un ensayo eh, que voy a ver cómo, no sé, les pongo un QR o algún link en la descripción de que ya ustedes van a ver <risa> y pues ahí ya pues todo tiene más estructura pues no sé, díganme qué opinan escríbame en los comentarios ¿Hay, hay emolli de mosca? Creo que sí. Bueno, no importa. Este, hay, déjenme en los comentarios qué opinan. Si leen mi ensayín, pues me pueden escribir de qué supe. <ríe> me pueden escribir eh, su opinión o, o lo que quieran también en los comentarios de aquí. O me pueden escribir en mi tuita, que es. Ay, ni no sé cuál es. Creo que es Banadio, pero de todos modos se los escribo aquí. Y pues se los dejo en la caja de descripciones. Bueno, no se aparece en la cámara, pero tengo mi outfit de mosca, de que mis, mis aretes son de mosca. Los dos. Y bueno, no sé, este no sabe por mi posición, pero tengo una camisa de mosca. Es mi transformación completa. Y ya.